¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les cuento que eh, estoy nuevamente eh, grabado esta, en esta oportunidad. No es lo que estoy queriendo, pero eh, me han surgido algunos, eh, algunos compromisos y, y estoy muy contento eh, en este día que estoy grabando porque están haciendo mi segundo nieto. Se llama Mateo. Están haciendo allí en Goiânia, en Brasil. Y bueno, quería compartirlo con ustedes, esta, este momento de mucha alegría, recién me, acaba de, me acaban de avisar que están haciendo Y con Fernanda estamos eh, muy agradecidos a Dios, Dios nos está regalando la bendición de ser abuelos Y esto es algo maravilloso, los que son abuelos ya lo saben Y, y quiero agradecer a Dios por esto y agradecer juntos eh, esta, esta bendición Saben que estamos ahora con eh, Hechos capítulo 18 versículo 1 al 28 y antes de comenzar me gustaría que hagamos una oración porque todo este tiempo Dios nos está bendiciendo a través de su palabra, a través de su, eh, de su eh, relato eh, tan maravilloso de Lucas en este libro de Hechos. Y Dios está haciendo milagros eh, no solo en mi vida, sino también en tu vida, en nuestra congregación. Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Qué te parece si ahí oramos un segundito y ya comenzamos esta eh, este tiempo de, de reflexión, este tiempo de abordar la palabra de Dios de una manera un poquito más detenida. Oramos. Gracias Dios por cada hermana, por cada hermano que está teniendo esta bendición de poder estar eh, teniendo este estudio de hechos. Gracias por los que todavía no aflojaron sus brazos eh, y continúan firmes, esperando en ti, esperando que Vos estés haciendo los milagros que todavía no ocurrieron. Gracias por aquellos que están teniendo bendiciones extraordinarias. Yo te agradezco por mi segundo nieto, Señor. Gracias. Gracias por Luca y ahora gracias por Mateo. Y agradezco por cada hermana, por cada hermano que también está siendo bendecido. Y aún te agradecemos por las circunstancias que no son tan favorables, tan agradables, tan buenas, Señor. Te agradecemos porque en tu misericordia vos estás obrando. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que en este momento, en esta noche, en este día, vos estés trayendo con tu Espíritu Santo la convicción de que tu palabra está haciendo ese fruto que necesitamos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, eh, quería compartirte esta alegría y ¿Qué te parece si ya comenzamos a, a leer este libro, este, este capítulo del libro de Hechos, el capítulo 18? Voy, estoy haciendo todo con un poquito de. Espérenme, ahí está, mira. Ahí te estoy compartiendo el, el archivo de la palabra y ahí tenemos justamente Pablo en Corintio. Capítulo 18 y vamos a leer, no son muchos versículos, vamos a leerlos todos. Esta es la nueva traducción viviente. Dice después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas de campaña. Al igual que él, cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Y después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron... Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor». Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Pero, justo cuando Pablo comenzó, ay, perdón, eh. la palabra de Dios, pero 12, cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero, justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, «Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Y los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Dice, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria. Y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más, más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí Subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera, les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Qué hermoso este pasaje. Qué hermoso lo que estamos viendo a través de la palabra y qué bueno que podamos estar eh, teniendo este tiempo de reflexión. Vamos a comenzar con el versículo 1 de, de, nuestra, eh, de nuestro estudio. Yo eh, les estuve mandando el día de ayer eh, los PDFs tanto del de capítulo 17, que creo que me había olvidado perdón eh, por, por ese olvido, perdón a los que estaban esperando, y de este capítulo, del capítulo 18. Y comenzamos con el capítulo 18, vamos con el versículo 1, y ahí nuestro apunte nos dice eh, y nos pone en perspectiva de lo que era esta ciudad, la que comienza hablando este capítulo, la ciudad de Corinto. Era un centro comercial y político muy importante de Grecia. Eh, es más, en su momento era superior a la misma capital, a la misma Atenas. Fue famosa la ciudad de Corinto por su maldad y por su inmoralidad. Allí había un templo de Afrodita, la diosa del amor y de la guerra, y allí se eh, construyó ese templo en una roca, en una roca bien alta, de forma plana en la parte superior que dominaba la ciudad. O sea, toda la ciudad podía ver el templo de Afrodita. Y en esta eh, religión la gente adoraba a esta divinidad dando dinero al templo y participando en actos sexuales con hombres y mujeres que se prostituían en el templo. Esa era la manera de adorar. La manera de adorar a Afrodita era teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas y los sacerdotes de Afrodita. Entonces eh, esa, esa práctica era una práctica muy famosa y de hecho eh, el pueblo de Corinto eh, adoraba a su diosa de esta manera. Pablo Vivió en Corinto y fue un desafío para Pablo porque esta era una, una ciudad no solo cosmopolita, sino también una ciudad que estaba eh, prácticamente en, en, en cualquier tipo de desviaciones sexuales. Hoy lo llamaríamos promiscuidad sexual. ¿sí? Y Pablo luego va a escribir dos cartas, eh, aparentemente eh, existen un, un par de cartas más, por el contexto de las cartas de Corinto, en el momento en que estudiemos las cartas de Corinto, vamos a de Corintios, perdón, vamos a estar eh, abordando este tema. Pero tenemos dos cartas oficiales que lo tenemos en nuestra Biblia y eh, en esas cartas vamos a ver que Pablo va a abordar el tema sexual y va a abordar todo lo que tenga que ver con la santidad, porque esto era lo que estaba pasando en esta ciudad. Ahora eh, este capítulo habla de dos ciudades, o por lo menos eh, en estos primeros versículos va a hablar de dos ciudades, la ciudad de Corinto y la ciudad de Éfeso. Y de ambas ciudades eh, hay cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, así que por eso son tan importantes. Cuando Pablo sale de Atenas, que fue lo que habíamos visto anteriormente, él llega a Corinto. Eh, a la, No sé si se logra ver allí en la, en la pantalla, pero a ver si... El, el mouse se está logrando ver. Eh, ahí estamos viendo justamente la ciudad de Corinto. Eh, y a ver, creo que se está viendo, no sé. Ahí justamente es parte de una isla chiquita o un istmo chiquito bajo Atenas. No, es, no estaba muy lejana a Atenas. Y entonces cuando eh, Pablo sale de... de de Atenas, se va a Corinto, ¿sí? Y eh, ahí teníamos este, eh, esa ruta entre los eh, mares Egeo y Adriático. Cuando se sale de Corinto, se va a otro puerto, a otra ciudad, también muy importante, la ciudad de Éfeso. Y luego viaja a Cesarea, ¿sí? Que este, eh, eh, ya está culminando su, su segundo viaje misionero. Y Vuelve a, a pasa por Jerusalén y termina su viaje en Antioquía porque tenía que estar dando los informes de cómo estaba funcionando eh, su ministerio hacia los gentiles. Los versículos 2 y 3 nos eh, hablan sobre el oficio. El oficio de eh, Pablo y de este, eh, Aquila eh, era hacer tiendas o carpas hacer tiendas de campaña. Y dice que cada muchacho judío aprendía un oficio y procuraba vivir de ello. Eh, es algo muy importante, es lo que nosotros intentamos inculcar a nuestros hijos, que aprendan una profesión, que aprendan un oficio, que puedan sustentarse con ello. Y los judíos tenían esta costumbre, una tan sana costumbre, que hasta el día de hoy nosotros la queremos llevar a cabo. Queremos que nuestros hijos se auto eh, sostengan, sean independientes eh, económicamente con su, con su trabajo, con el fruto de lo que saben hacer. Y Pablo y Aquila estaban en esta función porque ambos eran tenderos o eran eh, fabricantes de tiendas o de carpas. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque las carpas, las tiendas, las usaban eh, el ejército romano. Necesitaban muchas tiendas para sus soldados porque iban de campaña y tenían que dormir, tenían que cobijarse con estas tiendas. ¿De qué la hacían? La hacían de cuero de este, eh, de cabra, de chivo diríamos acá en, en, en San Luis, pero de cabras, y, y estas tiendas eran muy famosas y eran muy utilizadas. Por eso, donde iba Pablo en este imperio, él tenía trabajo porque siempre eh, el ejército necesitaba eh, carpas, necesitaba estas tiendas. Por eso eh, Pablo no se preocupaba por su autosostén porque él se podía autosostener donde sea que vaya. Y qué interesante este ejemplo que nos da aquí el apóstol. Porque eh, hay diferentes maneras de eh, sostener a las, a las personas que se dedican a tiempo completo con Dios. ¿Sí? Hay una corriente misionera que dice que al que se va a las misiones, al que se preparó, al que oró, al que tiene un llamado misionero, hay que sostenerlo. Y eso está muy bien. Hay que sostenerlo eh, económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Hay que sostenerlo, hay que eh, sustentarlo. Y ese sustento eh, muchas veces lo podemos hacer de una manera muy, pero muy este, buena y muy fluida. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no puede pasar o, o cuando esto eh, eh, se, se corta. Por ejemplo, les doy un ejemplo, nosotros hoy en Argentina estamos teniendo eh, algún tipo de inconvenientes para la compra de moneda extranjera y para sustentar a personas con moneda extranjera, no digo que se nos haga imposible, pero se nos complica muchísimo. Y el poder adquisitivo que nosotros tenemos hoy en monedas como el dólar o como el euro eh, o como otras monedas, eh, para poder estar sustentando a misioneros en otros lados del mundo, se nos ha achicado. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos varios misioneros en otros lugares y queremos estar manteniéndolos? Probablemente vamos a poder hacerlo, pero por ahí nuestros ingresos no van a ser eh, la misma cantidad que eran en otros momentos. Por eso, Pablo tenía un plan y su plan era, yo me voy a autosostener. No importa dónde esté, yo me voy a sostener porque lo que yo hago es algo que se va a necesitar en cualquier parte donde vaya. Y vos sabés que muchos misioneros tienen también esta política, tienen esta eh, estrategia. Dicen, yo voy a tener que, este, mi, que, que lo que hago... Que mi sustento no dependa solamente de la agencia misionera, de la iglesia, de la organización evangélica que me envíe, sino que yo donde vaya voy a poder trabajar de lo que sé y voy a poder sustentarme y Dios me va a dar la posibilidad. Esto hacía, eh, esto hacía Pablo. Esto estaba haciendo Pablo. Y yo creo que es un ejemplo maravilloso para nosotros. Un ejemplo para tener en cuenta. Yo no estoy diciendo de que no sostengamos a los líderes, a los pastores, a los misioneros, a los este, apóstoles. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con eh, eh, la bendición y con, con la alegría de poder estar participando en la obra de Dios. Pero cuando esto se dificulta, siempre tenemos que tener un plan B. Por ejemplo, este, aquellas personas que están frente a iglesias con muy pocos miembros. No podemos pretender de que esas, esos poquitos miembros estén sosteniendo a un líder, a un pastor, este, a un maestro. No lo podemos pretender. Ahora, eh, todo esto tiene una, una, una, una consecuencia y nosotros tenemos que ser sabios. Pablo era muy sabio. Pablo era una persona que entendía esto. Había iglesias que sostenían económicamente a Pablo, había otras que no lo hacían y Pablo no tenía problema porque su sustento no estaba en lo que esperaba de las personas, de las organizaciones, de las comunidades de fe. Su sustento estaba en confiar en que Dios le iba a estar sustentando siempre. Y en este caso lo estuvo haciendo, así que maravillosamente nos da este, esta tremenda enseñanza. En el versículo 6 hay, se, hay una ruptura. Te quiero leer eh, específicamente para no confundirme. Dice el versículo 6, eh, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa ¿eh? y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Así que esto es lo que dijo Pablo, y dijo, bueno muchachos, si ustedes quieren seguir haciendo lo que están haciendo y no quieren escuchar mis palabras, esto se lo estaba diciendo a los de la sinagoga judía, estaban rechazando a Jesús como el Mesías. Entonces dijo Pablo, no hay problema, yo me voy a los gentiles, yo me voy y predico a los gentiles, y Dios va a hacer su obra porque este, Dios me mandó a predicar a mí, y yo voy a predicar, y si Dios este, me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasó luego? Hay una visión que tiene Pablo, y el versículo 10 este, lo aborda a esto, eh, dice que el Señor le dice que tenía mucho pueblo en Corinto, y esto es algo que a mí me anima, y no sé si a vos te anima, y yo lo, lo traslado aquí a San Luis, y vos trasladalo al lugar donde estás, si estás en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, o donde estés, donde vos estás, en otro país, no sé dónde estás vos, pero... En el lugar donde estás, eh, esta palabra que, que viene de parte de Dios a Pablo, yo la tomo. Algunos dicen, no, pero eso fue para Pablo y eso fue para ese lugar y para esa hora. Perfecto. Eh, entiendo de que la interpretación es así, pero yo quiero tomar lo que eh, Dios le dio a Pablo. Y yo digo, sí, señor, hay mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho pueblo tuyo en esta ciudad. Donde estoy, Señor, aquí en San Luis, en Buenos Aires, en, en Mendoza, donde estoy en Córdoba, hay mucho pueblo tuyo, Señor, aquí. Y vos me estás mandando a mí que yo sea tu siervo, tu sierva, que pueda estar hablando tu palabra, que pueda estar diciendo tu mensaje. Así que, Señor, no me voy a callar. Voy a dejar mi temor, voy a dejar ese miedo porque Pablo venía obviamente con diferentes circunstancias que ya le estaban mostrando de que la situación se complicaba cuando eh, los acusaban de, de, de, de no querer eh, aceptar el, el imperio romano. Y estar enseñando de que había otro rey por sobre César. Así que eh, esta situación ya Pablo la estaba viviendo demasiado seguido. Y, y, y Pablo no quería seguir con esto, con, con, con tantos obstáculos. Pero el Señor lo anima y le dice: No tengas miedo, predica, habla, decí las cosas, porque yo estoy con vos. Y eso me está diciendo Dios a mí y te está diciendo a vos: Yo estoy con vos, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo tengo un gran propósito en el barrio donde estás. Yo tengo un, un gran propósito en la cuadra donde vivís. Yo tengo un gran propósito en, en la ciudad, en la provincia donde estás, en el país donde estás. Hay mucha gente que necesita recibir el mensaje salvador de Jesucristo. Y esto animó a Pablo y Pablo dijo, bueno, yo lo voy a estar haciendo. Yo lo voy a hacer y como siempre... Como siempre, las cosas este, eh, funcionaron por un tiempito, pero algo sucedió después. ¿sí? Este, eh, en, el, en el versículo eh, 10 y 11, eh, eh, acá nos hace una referencia de los que se fueron convirtiendo en cristianos, en Corinto. ¿sí? Y, y para que vos después lo busques en tu casa, eh, en, en tu tranquilidad de tu hogar, eh, allí en, en el estudio, fíjate, Romanos 16.1 habla de Febe, eh, en Sencrea, un puerto cercano a la ciudad de Corintio, este, Tercio, ahí habla Romanos 16.22, Erasto, Romanos 16.23, cuarto, Romanos 16.23, Cloé, primera de Corintios 1.11, Gallo 1,11. Eh, 1 de Corintios 1.14 Estefanas y su familia Primera de Corintios, Corintios 16.15 Fortunato 1 de Corintios 16.17 Y Acacio, Acaico Primera de Corintios Primera de Corintios 16.17 Todas estas personas son las que Se fueron convirtiendo en este tiempo Porque cuando Dios dice Una palabra, esa palabra se cumple Cuando Dios dice Yo tengo un gran pueblo en este lugar Esa palabra se cumple y cuando Dios te está indicando y te está diciendo, vamos a, vamos a predicar, vamos a, a levantar un pueblo en este lugar, en tu barrio, en tu casa, en tu ciudad, en tu provincia. O sabes que estamos eh, con un proyecto cercano en este tiempo y estamos orando y estamos diciendo, Señor, vos algo vas a hacer. Y ahí te dejo eh, esa, esa inquietud para que nos ayudes a orar porque eh, Dios va a abrir puertas en este tiempo. Puertas eh, en tu casa, puertas en tu barrio, puertas en tu ciudad, puertas se van a abrir porque cuando Dios abre las puertas nadie las cierra y Dios tiene una, un, un gran propósito con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. Dios tiene propósito, Dios tiene propósito. Pablo predicó durante un año y medio, un año y medio allí en esta ciudad. Allí estableció... Este, eh, diferentes eh, líderes. Allí Pablo enseñó, allí Pablo ministró, y no solamente que hizo, sino que mientras estaba allí escribió las cartas de primera y segunda de tesalonicenses. ¿sí? No estuvo mucho tiempo en Tesalónica, eh, acuérdate en el capítulo anterior, estuvo poco tiempo, pero este, ahí, allí estando en Corinto, él aprovechó mientras estaba ministrando, mientras estaba trabajando en las tiendas, mientras estaba predicando, se Acordó de los hermanos de Tesalónica y les escribió la primera carta y luego les escribió la segunda carta y los instaba a que busquen a Dios, que salgan este, y que dejen la inmoralidad sexual y que se ocupen de la salvación, de la segunda venida de Jesucristo. Él les hablaba de que tenían que trabajar, ahí es donde dice que el que no trabaja no come. ¿sí? Así que le estaba diciendo, este, fíjense ustedes que son hijos, hijas de un Dios que tiene todo poder. Así que mirá la, la, la actividad que Dios estaba encomendando al apóstol en este tiempo, un, un, una actividad tremenda, y Dios dijo, bueno, acá yo tengo mucho pueblo. ¿Qué pasó en el versículo 12 y 13? Bueno, allí llevaron unos judíos a Galión. ¿Quién era Galión? Era un procónsul de Acaya, hermano de un filósofo que seguramente habrás escuchado nombrar, que se llamó Séneca. Llegó al, al poder, al proconsulado en el 51 o 52 después de Cristo. Entonces, en el versículo 13 lo, promueve, lo, lo, lo culpan a Pablo de promover una religión que la ley romana no aprobaba. Entonces decían este, que Pablo era eh, eh, pausible de ser acusado de traición. ¿Por qué? porque él estaba diciendo que tenían que escuchar a otro rey que no sea el César. Pero Pablo no persuadía a eso. Pablo estaba hablando del de reino de los cielos. Él estaba hablando de Jesucristo. Él no estaba hablando en contra del imperio romano. Hablaba del reino eterno del Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué, qué dice este, eh, Gallo? Bueno, Gallo dice esto no me compete, porque este tema no tiene que ver con el imperio, este tema no es algo de los romanos, este tema es algo de ustedes, de los judíos, arréglense ustedes. Y la verdad que esta decisión, que fue muy similar a la que hizo Pilato, ¿te acordás cuando se lava las manos y dice, bueno, yo en este tema ya no me meto más y no decido más nada? Esto que, que, que, que acaba de decidir es un antecedente para algunos negativos, pero para nosotros, los que entendemos de que la palabra de Dios había dicho que había gran pueblo allí, era la apertura para que dejen de molestar a Pablo, para que dejen de molestar y dejen de acusar falsamente. Y esta decisión fue este, un antecedente. Este antecedente iba a permitir e iba a abrir las puertas para que se siga predicando de Jesucristo. Entonces, el tribunal rehusaba escuchar los cargos contra Pablo y dijo, este tema no es, no es este mío. Eh, dice Galeón, no entiendo toda la terminología ni los sutiles puntos teológicos. Manejen el asunto ustedes y no me causen más molestias. ¿Sí? Se lavó las manos y dijo, arréglense. Y esto, como ya te estoy diciendo, fue una bendición. Fue una bendición porque, la verdad, esto fue una palabra de aliento, porque dijeron, ahora vamos a poder predicar sin ningún problema. ¿Quién fue Crispo? El que habla el versículo 17, dice, 18, 17, entonces la multitud eh, agarró a Sóstenes, dice aquí la NTB, creo que este, la reina Valera, a ver ahí la estoy buscando, eh, sí, Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Sí? Acá está el, el apunte, habla de Crispo, pero en realidad es Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? ¿Sí? Eh, ¿Quién era esta persona? Eh, eh, perdón, Crispo fue el principal de la sinagoga, se unieron los cristianos, entonces Sóstenes, ahí está la confusión mía, perdón, eh, en, en el 18.8 habla de Crispo. ¿Sí? A ver, lo voy a buscar acá, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, el que reemplazó a Crispo es Sóstenes, que quedó como principal de la sinagoga. Entonces, eh, lo, lo toman a Sóstenes, este, se desahogan los judíos este, eh, con él, eh, eh, y, y, lo, y, y la verdad que lo... lo este, eh, le pegan una paliza, diríamos nosotros, aquí, en nuestro castellano eh, este, nuestro castellano burdo. ¿sí? Este, yo calculo que eran judíos los que este, terminan pegando a Sóstenes, descargándose, porque el caso no había prosperado. Entonces, este, la verdad es que la cosa se había. Eh, puesto bastante compleja. Luego aparece en Primera de Corintios, Corintios, perdón, perdón que me confundo tanto con Corinto y Corintios. Primera de Corintios 1.1 se menciona un sóstenes. Muchos de los este, teólogos, de los exégetas, creen que era este mismo sóstenes y que se había convertido con el tiempo, se convirtió y fue compañero de Pablo. Así que eh, la obra del Señor seguía dando frutos y frutos en Abundancia. Eh, cuando en el versículo 18 habla de que Pablo se rapó, ¿sí? eh, muchos dicen que probablemente este fue un voto nazareo o del nazareato de, temporal de Pablo. ¿sí? Una promesa que terminaba con el corte de cabello y ofreciéndolo en sacrificio, y, y esto está en Números 6, 18. Muchos dijeron: Bueno, Pablo había hecho un voto, se cortó el cabello, se rapó y lo hizo este, para estar eh, este, eh, cumpliendo con su voto. Eh, y algunos creen que esto fue eh, algo personal de Pablo. Interesante porque Pablo no dejó de ser judío y seguía con sus prácticas, y seguía con este, sus eh, creencias judías, obviamente creyendo en Jesús, pero seguía con muchas de las costumbres. Esta era una costumbre, y esa costumbre la llevó a cabo. El versículo 22 Habla ya del final de este segundo eh, viaje misionero. El versículo 22 dice, acá ya estoy en la Reina Valera, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿eh? Porque Pablo ya había terminado este segundo viaje misionero. ¿Por qué este, es importante que nosotros este, lo tengamos en cuenta? Porque eh, la verdad que este segundo viaje misionero fue de un éxito tremendo. Y eh, iba a comenzar, Pablo no se quedaba quieto. Pablo eh, no es que dijo, bueno, ya hice dos viajes y ya terminó mi obra. No, Pablo eh, hizo un tercero y luego vamos a ver el cuarto. ¿eh? Pero eh, la residencia eh, principal de Pablo... Recuerden que la iglesia que lo había enviado fue la iglesia de Antioquía. Por eso pasa por Jerusalén y luego vuelve hacia Antioquía. Eh, cuando se dirige a Éfeso, eh, vuelve a visitar a las iglesias porque esta era una costumbre de Pablo. Pablo establecía las iglesias y luego volvía a visitar en otro viaje. Entonces visitaba las iglesias de Galacia, de Frigia, de Éfeso. Él iba este, a, a, a ir y, y venir porque él quería confirmar. Él quería que los hermanos que se habían convertido, estos hermanos puedan tener fortaleza. Él tenía eh, esta, esta visión y, y no, no era que levantaba la iglesia y bueno, después que, que Dios se encargue y que el Espíritu Santo haga la obra. No, él seguía trabajando con ellos. Así que eh, este trabajo misionero de Pablo fue un trabajo excelente. En los versículos 25 y 26 se nombra a un tal Apolos. Fíjate lo que dice.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 le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, ¿qué sucedió acá? Eh, la verdad es que eh, Apolos tenía parcial información del ministerio de Jesús. Se había convertido y entonces entendía que había que bautizar y lo hacía con el bautismo del perdón de pecados que hablaba eh, Juan el Bautista, en Lucas 3, del 1 al 18, se nos explica del de ministerio de Juan el Bautista. Entonces, eh, en ese arrepentimiento de pecados, él hablaba y lo hablaba de una manera muy elocuente. Era una persona que conocía mucho de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras hasta ese momento eran el Antiguo Testamento, ¿m? los libros del Antiguo Testamento. Entonces, eh, necesitaba fortalecerse en el otro aspecto, en el aspecto de... La, este, eh, no solo la crucifixión de Jesucristo, sino en eh, la venida del Espíritu Santo. Y allí, estas dos personas, Aquila y Priscila, y es, es algo que eh, es de destacar, porque aquí se nombra primero a. a, a es, suponemos que es un matrimonio, ¿sí? según todos los este, eh, historiadores bíblicos hablan de que ellos son un matrimonio, pero se nombra primero a Aquila. ¿sí? Eh, Aquila. Y Priscila, ¿sí? Eh, se nombra a, a los dos eh, y, y, y es interesante porque se los pone en el mismo plano a Aquila y Priscila. Entonces significa que tenían un ministerio conjunto, un ministerio matrimonial. Y esto es algo maravilloso. Esto es maravilloso porque vemos aquí un matrimonio al servicio del Señor. Y ambos con la sabiduría eh, de Dios para poder ayudar a otra persona que tenía un poder de elocuencia también este, muy fuerte, y para que esta persona pueda entender el camino del Señor de una manera mucho más, eh, más fuerte. Eh, se nos cuenta que era de Alejandría, de Egipto. Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Eh, es más, hay una biblioteca eh, o había una biblioteca allí en Alejandría que era famosa mundialmente eh, y por eso él era un exégeta, un orador, un polemista, alguien que podía eh, estar frente a debates y tener argumentos para debatir frente a cualquier persona. Por eso eh, era necesario de que este este predicador, este siervo de Dios pudiera tener la información completa porque sus dones eran dones maravillosos y la razón este, por la que ellos lo llevan aparte partes para no eh, humillarlo, para que no, eh, no este, eh, eh, menospreciar su ministerio, sino sumar su ministerio, sumar su, el, el, el, el, eh, en su ministerio lo que todavía no tenía. Y lo, lo bueno de lo que sucedió con Apolos es que él no se ofendió, sino que al contrario aprendió y luego fue alguien que bendijo, que este, eh, habló la palabra, fue alguien que eh, eh, tenía una, un, un don de enseñanza que eh, bendijo a muchas de las congregaciones a las que Pablo había fundado. Por eso esta persona terminó siendo alguien útil. Eh, alguien este, eh, alguien eh, que, que tenía una, un, un, un ministerio que era extremadamente necesario para esa época. Los versículos 27 y 28... Dicen lo siguiente, mira, dice, y queriendo él pasar a ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que acá estamos viendo a Apolos con, una, con un ministerio maravilloso, maravilloso, perdón clave para la iglesia. Clave para la formación de nuevos líderes. Clave y, y, y bendecido ministerio. Entonces, vemos esto que, que estaba sucediendo acá y nos anima porque no siempre en el ministerio vamos a tener jornadas, eh, jornadas duras. Y a veces porque tenemos jornadas duras decimos, uy, qué, este, qué alto precio hay que pagar para ser alguien que sirve al Señor. Pero muchas veces tenemos las recompensas, y acá eh, Apolo estaba recibiendo las recompensas del ministerio, el reconocimiento, eh, que las iglesias lo apoyen. Y Pablo también recibió muchas recompensas, porque todos los ministros, todas las ministras de Jesús, son bendecidos. Y cuando el Señor te llama, el Señor te bendice, el Señor te paga, el Señor te fortalece, el Señor te reconoce. Y los hermanos te reconocen. Así que no, no pierdas la fe, no pierdas el ánimo. Servir a Dios es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer. Te animo a que en este tiempo vos puedas estar sirviendo al Señor. Que vos puedas estar dándole al Señor tu, no solo tu vida, sino eh, tu ministerio. Porque Dios tiene un ministerio maravilloso en tu vida. Dios tiene algo maravilloso para vos. Y no importa la edad, como venimos diciendo hace un tiempo, no importa este, cuántos, cuántos eh, eh, estudios teológicos tengas, no importa eso, no importa. Si vos querés servir a Dios en el momento, en el lugar, en la situación en que estés, Dios va a usar tu vida y vas a ser bendecido, bendita, bendito de Dios, porque estás llevando la palabra de Dios. Así que yo te bendigo. ¿Qué te parece si oramos? Le decimos al Señor, Señor, gracias por este capítulo. Este capítulo nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de tu palabra, nos llena de esa unción del Espíritu Santo para seguir en el camino. Señor, vemos un Pablo activo, vemos un Pablo que no se detuvo frente a los obstáculos, vemos un Pablo que recibió tu mensaje, lo creyó y lo llevó a cabo. Vemos a hombres y mujeres tuyo, Señor, actuando. Vemos el matrimonio de Priscila y, y Aquila, Señor. Vemos su, este, eh, su, su valentía para poder estar enseñando al mismo Apolos, a una persona que va a ser usada por vos, tan grandemente, Señor, y ellos fueron instrumentos útiles en su momento. Gracias por cada hermana, por cada hermano, por cada matrimonio que se está levantando en este tiempo a servirte. Gracias porque vos estás llamando a tus misioneros, a tus pastores, a tus evangelistas, a tus profetas, a tus apóstoles. Los estás llamando a tus maestros, Señor, los estás llamando a servirte. Gracias porque tenés un gran pueblo en nuestra ciudad. Tenés un gran pueblo, Señor, que te va a reconocer como el Señor, como el Jesucristo, el Salvador. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos estás dando. Gracias porque este tiempo es el tiempo tuyo en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor llene eh, tu casa, tu familia de su presencia. Que la unción del Señor pueda estar en tu vida pudriendo todo yugo que te esté esclavizando y que el Señor te esté dando esa gracia para hacer la voluntad de Él en tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos si Dios quiere y ya espero estar en vivo el próximo martes. Así podemos estar este, interactuando juntamente allí en Facebook Live. Que Dios te bendiga. Nos vemos.